Si hay alguien aquí con nosotros, si podéis escucharnos, podéis acercaros a nosotros aquí. María, necesitamos que nos deis alguna señal, por favor. Pode... Acabo de escuchar el sensor, es ¿Pues mi sensación. No, no, no, no, no, no. Pero hace un pi muy fino. No. Sal del pasillo, por favor. Ponte las escaleras. ¿Puedes tocar la bolita que hay arriba en la escalera, por favor? Necesito que toquen las bolitas que hay arriba, por favor. Arriba. ¿Eso quién ha sido? Eso sí, no ha sido él. Soña a Cañería, ¿no? Sí. ¿Habéis escuchado todos? Sí sí sí. sí, sí, sí. Muy bien. Ok. A ver, te pedimos perdón si crees que te faltamos el respeto. Está molesto, ¿verdad? Estás enfadado. Apaga una de las velas, por favor. Apágala, por favor. fuerte. Si puedes, tú puedes. Apágala. Quiero que apague la vela del medio, por favor. Aplica la llama. fuerte, por favor. Gracias. ¿Puedo sacar una de la polita, por favor? ¿Podemos saber en qué parte del pasillo estáis? ¿Podéis pasearos por el pasillo? Necesito saber en qué parte estáis. ¿Podéis dar vueltas por el pasillo? Podéis hablar fuerte ¿Qué pasa? ¿Qué estáis sintiendo? Oh. No El sonido de la barriga No, pero no he sido yo Es la mía que no comía No, y la mía también ¿Alguno de vosotros ha escuchado algo? ¿Ha sentido algo? Yo, eh, ya que estoy mirando todo el tiempo Ahí no Sí, lo no, estoy bien. mirando también y me, me da la sensación de que hay, hay se por ahí. Se va, se para y sale, se va, así. Por eso no, por eso no entra, porque están mirando los todo bolsillos. Todo bueno, bueno, mira, <risa> pero <en> sí. <silencio. risa> <risa> Ellos saben que si estamos pendientes no va a hacer. ¿Podéis tocar? La vela de quien estéis más cerca ahora mismo. ¿Puedes hacerla mover, por favor? Para saber con quién estáis más cerca. Arriba. Gracias. Mario, tú. Lo que te venga la intuición. Estaba al lado mío. ¿Tiene frío? Sí. Vale, pregunta otra vez. María, ¿estás viendo arriba? Sí. Arriba. Sí. O sea, te lo, lo acabo de ver como sí, una, sí. una figura. ¿no? Sigue ¿Sí preguntando. No? ¿Te sientes incómodo con nosotros? Mirad para enfrente, frente, por favor. No miréis atrás. No miréis atrás. Repítelo. Te sientes incómodo con nosotros. Puedes acercarte. a él lo máximo que puedas para que él te sienta. Pero yo sé que había un chico ahí y una chica ahí que no se ve en el vídeo. Eh, el que claro. se levantó eras tú, ¿no? Sí, sí, sí. La que estaba ahí arriba, donde está Mario. Uy. Porque hubo un momento que estoy un era... No, Alumbra ahí, alumbra alumbra Alumbra ahí, alumbra ahí, alumbra ahí. Para Alumbra ahí. Bueno, está todo. Tienes más y tienes el acero. A ver. ¿Tú qué pinta, eh! Eso No sé por qué te daño. tocó. Te Vale, necesito espacio. Ah, uh, ¿no es? necesito espacio. ¿Qué ¡No! tal? Necesito espacio... La cámara, por favor. Ahí no. está el depilo, Dame una mechero, por favor. Yo un clic. Esto es malo. ¿Veis? No. No, también. Eso es depilo. Eso es... No burles, O sea, está, es que está la está sensación de como que si estuviéramos aquí, en plan. Jijijija jaja, ¿sabes? Sí, ¿Si Está indignado, no, está, tú no, tú está, tú está tú tú. como enfadado, está molesto. ¿Me tengo que mover a sentarme? Correcto. Sí, sí. ¿Quiere que me mate? A ver, ¿tú a qué vienes? A vivir la ¿no? <risa> <risa> pues <toda> experiencia, ¿no? Pues toma <risa> experiencia. Es que así me viene bien para que la <risa> gente vea que no es coña. Que esto es lo que hay. ¿Cómo que no sé yo que me dejé el móvil en el coche? Mira, mira, mira. Mira, mira. Mira eso? Es rojo, Mira, mira, ¿dónde yo tengo rojo? Mira, eso. Tiene como Es que me ha hecho así, ¿eh? Bueno, yo creo que se habrá visto, aunque sea un poco, porque no, no tengo. No, sí. creo que sí. No, qué cosa, no, pues, toca. no pues te toca, te toca. Pero es que no me dio ni. Ni sentí nada, ni frío, ni nada, solo, solo una mano que tengo disparado. O bueno, una mano, yo que sé, un pie, no sé, pero va con eso. Un pie. Un pie. No sé. Tengo que sentarme. Mario, circuleo ¿Qué? ¿Qué bloque? No, porque Mario. Yo sé que el búnker Mario está conectado por cojones. Desde el día que empezó con lo del abuelo, ahí dale camino. Ay, sí, tú no estuviste No, pero se fue aquí, en este búnker. Fue en la sala de la estrella. Sí, ahí, fue ahí. Y estaba ella porque creo que sale ya en el vídeo. ¿no? Sí, sí. Pero puedo, ¿eh? No tengo. Yo estoy tranquilo. Sí. Sí, no se sí, sí, sí, sí. nota. Que quieran dar a Audi. A ver cómo. Pero está tranquilo entonces. Ah, pues la ¿Qué eh, coño? Agua la voy a todo solo. Pero quiero pero Nada. Y ya, ya, ya he estado adelante. acercarte aquí a la cámara? Lo voy a poner sin, sin... Acércate para enseñar el brazo, por favor. Que voy a quitarle la visión nocturna. Yo voy subir ahí de... Ahora te digo. Ahí está brazos. Vale. Se ha notado aquí. Es aquí, ¿no? o de No sé, pero me ha tocado por vale, aquí. Baja un poco más el brazo. Ah, sí. Ahí. Ahí. Es pues esto de aquí, ¿no? Algo me ha tocado por ahí. Es cuatro caras. Ahí. Bueno, la, madre, la, madre, la, madre, la, madre, la madre. No, pero no sentí dolor ni nada, ¿eh? Fue en un momento, en un momento milésima de segundo, sí. Sí, no, no. Y hecho no, sí. sí. Como, al momento que te araña, no, no lo notas. Es en plan como sí. cuando ya te empiezas a tocar. Sí. En plan, después. Entonces es como un... A mí me fue que la arañaron aquí, me, me empezó a coser, que fue porque me arañaron a, ella. a ella la arañaron aquí, aquí y me ahí me arañaron Y yo me enteré porque empecé a hacer así y a veces pero la cadena me hace reaccionar. Acércate. Ah, sí. Espera un momento que toda la visión nocturna. Baja la isla. Ya está.